Oye, papi, te toca a vos <risa> <risa> <risa> a ver, no, Bien, bien, bien bien va toca lo que quiera eh, En la distancia Dice Que está el olvido Pero yo te tengo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 Dicen, dicen, dicen, pero nunca predicen, dicen. Tú y yo, tú y yo somos dos. Tú y yo en la distancia y en cualquier situación, tú y yo, tú y yo somos dos. En la distancia o en la revolución. Ahí está, ah, ¡Qué duro, qué duro! Yo quiero, no, el tirca y el macaco me ganaron, pero ustedes van a votar en las redes sociales.